hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video. varios de ustedes me están preguntando qué amplificador le voy a meter al subwoofer ruso de Afons de 3000 watts rms anteriormente como sabrán realizamos el cajón acústico si quieren ver los videos de cómo lograr este acabado y pues todo el proceso de fabricación aquí arribita se los dejo y pues bueno amigos en esta ocasión les voy a mostrar el amplificador que le voy a meter a este poderoso subwoofer. Y aquí lo tenemos amigos, la verdad no fue tarea muy fácil encontrar un amplificador que me convenciera con base también al presupuesto que yo tenía y pues el que me terminó convenciendo fue este amplificador de la marca Nemesis modelo NA10KD. Me parece un amplificador que es bastante potente y pues está a un buen precio Está pesadito amigos Y también me llamó la atención este amplificador porque nunca lo he usado Y he visto los subwoofers de esta marca y me parecen bastante bien con relación calidad precio Y pues bueno amigos aquí tenemos sus especificaciones de este amplificador Es un amplificador bastante grande es lo único que estaba dudando para adquirirlo porque pues no tengo mucho espacio en el automóvil para ponerlo pero ya veremos cómo no las arreglamos y pues bueno en cuanto a sus especificaciones a 2 ohms nos da 3500 watts que es a los ohms a lo que voy a poner el subwoofer de F ohms porque pues es doble de un ohm y nos da a 1 ohm 5256 watts tiene una señal sobre ruido de 74 decibeles, frecuencia de respuesta desde los, de los 18 Hz a los 180 Hz y una total harmonic distortion de 0.5%. Y aquí tenemos las dimensiones que son 743 x 208 x 57 milímetros. Como pueden apreciar? Pues es un amplificador bastante largo, 743 milímetros. Y pues vamos a sacarlo de su caja que ya está prácticamente despedazándose. Está pesadito el amplificador, aproximadamente le calculo que pesa unos 10 kilitos. Así que sí está pesado amigos 10.000 watts máximos 5.000 rms Sin duda alguna es una patineta este amplificador Nada más le ponemos unas ruedas y listo para ir a dar la vuelta Pero bueno amigos como pueden apreciar pues el diseño del amplificador pues es algo sencillo, se puede decir. Como les menciono es un amplificador que pues no está muy caro, por lo cual tenemos un, este, un diseño sencillo. Tenemos el logo de Nemesis Audio, eh, la potencia que es de 10.000 watts, pero en realidad es de 5.000 RMS. El modelo NA10KD. Y en la parte de abajo y en la parte de arriba como pueden apreciar tenemos... Esta como malla que pues también le agregan estética al amplificador. Pues no es un amplificador que se vea mal amigos, se ve pues bien. Tenemos las este, esquinas redondeadas como pueden apreciar. Tanto de este lado como de este lado de acá. Y aquí es donde empieza a dar miedo amigos. <ríe> Porque lleva dos entradas de corriente para cable calibre 0 como pueden apreciar Así es que todavía tardaré un poco para instalar este amplificador ya que tengo que poner dos baterías Estaba pensando en un banco de litio pero pues ya será más adelante amigos Aquí tenemos la entrada del remote y la salida para los subwoofers Y el calibre que tiene para los subwoofers parece ser calibre 4 amigos y pues solamente tiene una pero está bastante bien amigos que venga de ese calibre tan grande en este otro lado tenemos el foquito de protege que es la luz de la muerte que a nadie nos gusta que encienda esa luz <ríe> el foquito de power que debe de encender en verde y pues la entrada para la señal preamplificada de nuestro auto estéreo para pasarle señal a este amplificador tenemos la ganancia el low pass filter que va desde los 40hz a 180hz subsonic de desde apagado hasta 50hz bass boost 30 a 80hz frecuencia del bass boost desde los 30 a los 80hz y por último tenemos el bass boost de 0dB a 12dB y aquí tenemos la entrada para el control que en este caso no lo tengo, amigos. Tal vez muchos dirán, sí, sí, sí, el amplificador externamente se ve bien, se ve decente, pero, pues, ¿qué tal del interior? Así es que, pues, vamos a abrirlo, amigos. De todos modos, este amplificador ya no tiene garantía. <risa> y veamos el interior de este amplificador, que desde esta parte se ve bastante prometedor. Y aquí lo tienen. Como pueden apreciar, amigos, se ve bastante prometedor. Por supuesto, no tanto como el poderosísimo Mitsu, pero que pues sí este. Sí se defiende ¿no? <risa> hasta el momento sin duda alguna es el amplificador más grande que he tenido hubiera estado muy bien este amplificador para su buffer kicker solo x pero pues ya no lo tengo como sabrán pero en fin amigos este amplificador como ya es bastante grande pues necesito realizar algunas modificaciones a mi instalación como pues agregar una nueva batería o pues cambiarla por otra más grande Poner un banco de litio cualquier, Cualquiera de esas opciones Pero pues haré lo posible Por ponerlo lo antes posible O tal vez Más adelante también chequemos El subwoofer de A-Home Con otro amplificador más pequeño Nada más para sacarle un demo no En lo que junto dinero Para realizar las modificaciones Para poder conectar Este amplificador porque, pues, sí se puede conectar, pero, pues, le va a hacer falta corriente, amigos. La verdad, ya no aguanto las ganas de escuchar al subwoofer de F Bombs con este amplificador, amigos. Así es que, pues, ahorita lo conecté improvisadamente para, pues, que nos dé una probadita de cómo es que va a sonar. No le vamos a poder subir mucho, por supuesto, pero, pues, nos dará una idea, ¿no? Listo ahí ya encendió el amplificador la ganancia la puse al mínimo y vamos a subirle poco a poco amigos les recomiendo usar audífonos, ya saben para que puedan apreciar la presencia del bass ahí empezó ¡Órale! Uh. ahí está bien bajito amigos y el bajo es muy profundo a ver, vamos a subirle otro poquito. <risa> La presencia de bajo que tiene me encanta, amigos. Esa presencia de bajos profundos y suaves, al parecer, pues sí nos va a entregar pues buena calidad este amplificador. si sí vamos a obtener bajos profundos de lujo. Y bien, amigos, espero que este video haya sido de su agrado. Si así fue, por favor, dejen su pulgar arriba. Que la verdad ya tengo muchas ganas de ver en acción este subwoofer en el automóvil. Imagínense si ustedes ya lo quieren ver en acción. Imagínense yo que lo tengo aquí. Así es que apoyen dejando su pulgar arriba. Suscríbete para que no te pierdas nuestros próximos videos. Y nos vemos en el próximo video con más Audio Car. Adiós. Por último, me gustaría mandar saludos a algunos de los amigos que nos comentaron en el video anterior. Así es que mando saludos a Ramón Hernández, Romeido González Castillo, José Arturo Hernández Mendoza, Fede700 Arce, Zapata Jiménez José Manuel, Cristian Gameplays, Manuel Castro Márquez, Derek S.S, .S., Víctor Acuña, Chieda Gamer, Alfredo Emanuel Valentín, Noise in the House. Y por último a Bass Sound EQ